¿Cómo exportar eh, los eh, resultados de una búsqueda desde WOS a Mendeley Escritorio? Bueno, pues partiendo de una búsqueda ya realizada, eh, vamos a seleccionar eh, la página para tener eh, referencias y eh, tengo ya aquí Mendeley abierto, entonces eh, hacemos eh, clic Exportar. Eh, eh, seleccionamos eh, otro formato de archivo. Eh, aquí, bueno, pues podríamos indicar número de registro, qué contenido del registro queremos. Incluso podemos eh, marcar eh, registro completo y referencia citada. Y en el formato eh, de archivo vamos a seleccionar BibTeX. Y hacemos clic en exportar. Lo guardamos. Ya lo tenemos. Vamos a darle otra vez. Vale, ya está. Lo tenemos aquí. Vale. Y ahora nos iríamos a Mendeley, File, Import, seleccionamos Fichero BITTES y aquí tenemos el último, le decimos Abrir y ya tenemos, eh, si nos vamos a Recientemente añadido, pues aquí tenemos las referencias perfectamente exportadas desde la base de datos Website. Eh, también he probado eh, con Web Importer eh, y también funciona. Esto es todo. Un cordial saludo.